Bien, antes, a, antes de empezar, una cosa que he recomendado a algunos y que voy a insistir. Estamos en la segunda semana de tres para tener un juego. Yo os estoy contando cómo hacer cosas, programo aquí para que veáis ideas, y la idea fundamental es que lo que veis aquí os dé ideas para hacer lo que vosotros queráis, no para que lo hagáis igual, sino para que veáis cómo toco un call para que haga una cosa, veis cómo. Eh, hago un bucle de una manera, luego lo hago de otra, cómo uso puntero nulo al final, cómo uso un contador, como. vais viendo distintas formas de hacer lo mismo y cómo aproximarse a, a esas formas, para que vosotros hagáis la que a vosotros os interese. Pero el consejo que ya he dado a varios hoy y que os voy a dar a todos y que es muy importante es que ya estamos casi en tiempo de descuento. Como estamos casi en tiempo de descuento, lo principal que debéis hacer es priorizar que las cosas salgan, no que las cosas salgan óptimas. No tenéis tiempo para hacer cosas óptimas. Lo importante es que las cosas funcionen, y para que funcionen, la mejor aproximación que podéis hacer es implementar cosas que entendéis. Si ahora ya habéis implementado unas cuantas cosas y... ¿Habéis entendido cómo funcionan algunas formas de implementar, algunos esquemas, algunas estru estructuras? Tirad de ahí. ¿Eso ya lo entendéis? Extendedlo, usadlo. Yo ahora os cuento más cosas, os pueden dar ideas, pero no os liéis bajo ningún concepto a meter complejidad en el código a partir de ahora. Si hay algo que para implementarlo os lleva a ir más allá, es decir, a estoy haciendo algo que está un poco en el límite de lo que ahora mismo soy capaz de hacer y tengo que aprender y desarrollar y depurar y tal, mejor descartarlo. Más vale algo que es menos óptimo, pero que domináis y que podéis llevar a cabo, que algo que es más óptimo y que os va a tener noches sin dormir para tener un resultado al final potencialmente peor, porque aunque sea más óptimo, os llevará a implementar menos cosas. Y eso puede ser peor que tener menos cosas más óptimas que más cosas menos óptimas, ¿vale? Cuidado. Insisto, yo ahora me voy a meter en las camisas de 11 varas que quiera, pero con la intención de que veáis ideas y que os sirva para hacer cosas. Pero eh, no sigáis el ritmo de me voy a meter en camisas de 11 varas yo también, sino lo que ahora mismo entendáis y os cuadre bien en vuestros esquemas mentales, aprovechadlo y tirar de ello porque lo que importa es que saquéis producto. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale. Pues dicho esto, volviendo a nuestro, nuestro esquema, nuestro esquema que está incompleto, por cierto, porque estaba incompleto a propósito, ya que falta aquí un componente que no hemos puesto. Nos falta el componente, Type, que no lo habíamos puesto, ¿Sí? no teníamos component type en el diagrama, estaba ahí digamos subliminalmente para que lo descubrierais, pero ahora ya está. Tenemos component type, tenemos un manager de entidades de IA, que ya sabemos que va con punteros, un manager de entidades, y ahora queremos plantearnos el tema de las colisiones. Y las colisiones también es algo susceptible de que hagamos lo mismo que hemos hecho aquí porque no todo es colisionable podemos tener entidades que estén por ahí por ejemplo podemos tener un generador de enemigos que genera enemigos pero no es destruible no se pinta no, podemos tener un spawn en un juego tipo quake y el spawn ni se destruye ni colisionas con él es un spawn ya está no hay problema sí podemos tener muchas cosas no colisionables entonces si queremos hacer colisiones es susceptible de que hagamos lo mismo que hemos hecho aquí así es que voy a hacer eso mismo voy a crear directamente un manager de colisionables y el manager de colisionables va a utilizar algo que ya tenemos aquí que es el render el componente de render tiene tamaño en x y tamaño en y y el componente posición tiene la X y la Y, con eso tengo suficiente para hacer colisiones de tipo bounding box, cosa que ya he explicado en años anteriores cómo hacer colisiones en bounding box y es lo que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer a partir de un, una ristra de punteros a entidad, como ya tenemos tipo de componente y el tipo de componente en la entidad hay un componente de tipo física, tiene su bit ya podemos comprobar quién es de tipo física y decir, oye, el tipo física lo damos de alta en nuestro vector de punteros. Así que voy a ir directo al grano. Tengo este módulo que es el de entidades con IA, ¿vale? que tiene su componente de punteros. Y voy a coger todo este código y voy a hacer RAS y voy a crearme uno nuevo. ¿Vale? Y este va a ser... Um, colisionable entity por ejemplo eh, voy a mantener el entity delante y esto va a ser en vez de AI va a ser uh, voy a quitar esto que no moleste vale, colisión hasta aquí está bastante claro, ¿no? Tenemos un init, que es el collision entity pointer vector, entity, aquí lo voy a llamar collision, que es más corto, y en vez de AI que tengo aquí, yep, van a ser collision. Que es como lo he llamado arriba, ¿no? Colísimo. Correcto. Vale, y este código, si os fijáis, he cambiado eso y ya me vale. ¿Os habéis dado cuenta de que he tocado solamente los nombres? Y los nombres son nombres de etiqueta. Es decir, estoy haciendo lo mismo. Exactamente igual que en el manager de IA. Esto tendría que estar diciéndonos aquí directamente, es el mismo código. Debería pensar en que si el mismo código lo uso para IA, lo mismo lo uso para física, esto mismo me puede valer para todos los managers de arrays de punteros. Y podría generar un manager de arrays de punteros que directamente gestionase todo aquello que fuera con punteros. Porque es el mismo código, no me ha cambiado nada, solo podría cambiar estas direcciones y hacer lo mismo y ya está, tal cual, bien pues esto, si lo reflexionáis así y lo pensáis, esto es la base de diseñar un motor genérico, para juegos, porque ahora mismo estamos haciendo las cosas específicas, tenemos una estructura, y estamos haciendo específico, esto es para IA, esto es para física, esto es para tal, lo hacemos específico, pero en cuanto encontramos estas cosas que decimos, oye, esto es específico, pero esto es igual uno que otro, lo vamos generalizando, Sí, Ahora, como digo, no es cuestión de meterse en camisas de once varas y ponerse a generalizar y hacer cosas de este estilo, pero esto es la reflexión adecuada para decir, oye, yo ahora esto lo generalizo y ya tengo un motor que me vale para hacer distintos tipos de juego porque puedo gestionar componentes con el mismo código y puedo hacer muchos tipos de componente. Es así como deberíamos ir reflexionando sobre el código. Bueno, ya lo dejo ahí porque no me voy a entretener ni en cambiar los comentarios de momento. El getArray, pues como ahora es collision, le pongo collision. Y ya tengo un GetArray, Collision y aquí en vez de AI add, collision CollisionAdd y este AI de aquí, Collision y si os fijáis no tengo que tocar más nada, es idéntico, he hecho el mismo código para los dos managers copio, pego y cambio una etiqueta por otra, de hecho es más, estas etiquetas que he cambiado, como son locales, podría haberlas dejado con el nombre del anterior, hubiera quedado raro, claro, porque esto es un manager de colisiones y pondría AI, no pero las dejo con el nombre del anterior y como son locales no colisionan la una con la otra, no son símbolos globales, se compilan por separado dos ficheros, los dos pueden tener sus etiquetas locales iguales, con lo cual el código idéntico de uno me vale para el otro, idénticamente. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ambos están gestionando vectores de punteros. Son agnósticos de lo que gestionan. No tienen idea, le da igual. Es añade puntero, quita puntero, pon punteros a null. Son punteros. Por eso son iguales. Y eso significa que estoy técnicamente duplicando código de forma innecesaria. Que lo que tendría que hacer es preguntarme si no puedo hacer... Un gestor al que yo le diga, ahora con este vector de punteros, ahora con este otro, y simplemente le cambio el vector de punteros y gestiona todos los vectores de punteros de todas las cosas que yo tenga en mi sistema. ¿Qué decir algo A eso básicamente me refiero, lo que tú dices es, ¿podríamos coger esto y llevarlo a una librería de utilidades? Eso es lo que hace un motor. Un motor de juegos te pone todas estas estructuras y cosas en una librería, de modo que tú la usas, porque al final todas estas operaciones son genéricas, y como es genérico, el trabajar con los vectores de punteros lo uso, eso es lo que hace por ejemplo C++ con la STL, tú tienes una librería que directamente te genera vectores, te genera mapas, te genera listas enlazadas del tipo que tú quieras, y como los tipos la diferencia fundamental, vale, hay más diferencias, vale, pero la fundamental es el espacio que ocupan, yo genero vectores de diferente tamaño y si hago las mismas operaciones, en general, tengo los mismos resultados, con el mismo código, aquí pasa igual, todos son vectores de punteros, pues añadir un puntero a un vector de punteros, da igual a que apunten, vale, por eso los códigos son iguales, y por eso os digo también que primero hagáis esta aproximación, que es yo lo hago específico, no lo hago genérico de, de raíz, yo quiero hacer una cosa y la hago. He hecho el vector de punteros en la, en la IA. Y ahora voy a hacer uno en física y me doy cuenta de que es igual. Pero es ahí donde tenéis que reflexionar y decir, ah, ahora que estoy haciendo esto y esto, no podría hacerlo para todo. Esa es la forma de ir generalizando. No de golpe, sino conforme voy viendo que lo necesito. Bien, ahora mismo no me preocupo. Genero esto sin más. ¿Vale? Y esto será... Eh, entity physics, por ejemplo, entity collision que lo he llamado hey, le he puesto z80 entity collision punto s vale, necesitaré crearme también el punto h.s punto collisionable entity vale, y entonces veréis qué hago con esto Colisión, ya está, Tan magnífico. Dime. Ah, me está preguntando la duda y lo he llamado untitled. El, el gestor, el manager de cosas sin título. Dime. Vale, el punto módulo sirve para agrupar rutinas, ¿vale? Es como un... Es decir, este grupo de rutinas pertenece a un mismo módulo. Y luego la utilidad que tiene fundamental que yo le vea es que cuando te salen los errores del linker te dice módulo y no sé qué. Y dices, ah, pues por lo menos sé dónde está la cosa. ¿Sabes? Que el linker tiene la mala manía de que como no tiene nada que ver con el código fuente, no sabe de, qué de dónde provienen las cosas. Entonces el linker te dice, error, busca. Por lo menos si me dice el módulo, algo sé por dónde van los tiros. vale Tiene alguna utilidad más, vale pero por, yo fundamentalmente lo uso para eso. Vale, ya tengo esto, debería compilar, voy a ver si compila, por aquello de, de que no haya metido gambazos graves y tal, como por ejemplo parece que sí, ¿no? Collision 32, 33, que es, dice que es símbolo indefinido, vamos a ver, dice que esto no está definido porque igual aquí si pongo collision, pues no funciona bien, lógicamente. Hoy, hoy estoy muy disléxico a la hora de escribir. Bueno, ya tenemos un vector de punteros a colisionables y ahora nos falta que ese vector se llene. Es decir, que eso lo podamos usar desde nuestro manager. Si volvemos al diagrama, yo ahora mismo he creado otro como este. De hecho, lo voy a copiar y pegar tal cual. Me copio y pego aquí. Tengo otra barrita de esta, le pongo una flechita y lo renombro rápidamente sin entretenerme mucho para no entretener a los demás. ¿vale? Tengo mi entity colisionable igual que los demás y sabemos que esto, cuando yo llamo al create de aquí, en el manager, este es el que tiene que decir, oye es de este tipo, pues llamo a quien le toca. ¿Sí? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, el diagrama viene muy bien para visualmente esas cosas recordarlas rápido, estoy en el manager de entidades, el entity manager y aquí es el entity manager, eh, el, de, el de ella y no, el otro que tengo la mala manía de venirme a este. Cuando hago create, tengo esto, que es exactamente lo que dice, oye, eres un componente del tipo tal, pues llama a la función tal. sí Pues si ya he comprobado si soy de AI, lo mismo tendré que hacer con si eres algo de física, y para las físicas voy a llamar al colisionable. Esto suena raro, podría haberme hecho un tipo colisionable, pero bueno, para ir más rápido... el init lo tendré que llamar ahora aquí llamaré al entity collision add vale a todo lo que tenga física le añado un colisionable lo meto en el vector de punteros colisionables con eso técnicamente lo estoy inicializando me faltará llamar al init que aquí uh, llamo al init de ai llamaré al init de colisión, para que también ponga el vector a null que es lo que hacen los init. Ya está, ya lo tengo enganchado a mi sistema, ya tengo un vector de punteros a colisionables. Ahora ese vector de punteros a colisionables se lo tengo que dar a un sistema de colisiones, que es lo que tendría que hacer ahora para comprobar las colisiones, básicamente. Vamos a hacerlo, creamos un sistema de colisiones, y para hacer el sistema de colisiones me voy a copiar del sistema de control de IA, porque los dos usan un vector de punteros. Así que vengo aquí, Entity Collision Detection System, mismamente, Sys Collision. Vale, entonces ahora todos los AI control que hay aquí, los llamo colisión. Aquí como veis, mi sistema de colisiones, yo ya ni siquiera le pasaba, como a otros, el puntero HL. Sino que este ya es más inteligente, él dice, oye manager, dame el puntero HL que yo me lo guardo. Vale, es otra forma. Para evitarme tener que estar pasando los punteros por fuera. Bueno, pues aquí hago lo mismo con el manager, pero el de colisión. Y me guardo el puntero a la raíz de entidades. Que ni siquiera le voy a cambiar el nombre porque es local. Esto es colisión. Que está en sys. ¿Vale? Aquí tengo. Dime. Sí. Si sea que me voy a ir moviendo por los datos que tienes en entidades, no sería mejor cargarlo ni X. Puedo cargarlo ni X, pero tienes que tener en cuenta un detalle importante. Estoy usando HL porque yo no me voy a mover de entidad en entidad como hacía antes, sino que me muevo de puntero a entidad en puntero a entidad. Y el puntero a entidad tengo que leer sus dos bytes uno a uno y de ahí saco el puntero a la entidad. Entonces, yo prefiero usar hl para recorrer ese vector, ese array, porque además en hl voy a ir haciendo inc, inc, inc, ink, y hl es del conjunto estándar, con lo cual me cuesta menos hacer esas operaciones que con ix que es extendido, y lo que lea de ahí se lo meto a ix, o a ii, o al que necesite, que son los que tienen que apuntar a entidades. Si no, tendré también otro problema, si las demás funciones yo, por convención, uso ix, o ii, o ambos para apuntar a entidades, si yo ahora uso ix para apuntar a punteros a entidad, cuando quiera llamar a las otras funciones voy a tener que guardarme el ix, sobreescribirlo, más complicado, ¿vale? De hecho aquí lo ves que voy leyendo con hl. Y de hecho me encuentro con algo parecido a lo que tenía antes, si os fijáis, es que el código, en parte, no tengo ni que tocarlo. El código de recorrer el vector de punteros... Es el mismo, porque en ambos recorro un array de punteros. Y recorrer un array de punteros es lo mismo que recorrer un array de punteros, valga la redundancia. Da igual que los punteros sean a entidades de IA, que sean a entidades de otra cosa. Nuevamente esto me está diciendo, hey, este código es generalizable. Los sistemas podrían tener funciones generalizables que, la, que usan ellos. Y no tener que repetir el código se puede perfectamente. Pero bueno, de momento, como decía antes, me voy a ir a lo concreto, he copiado, me sirve... Voy a hacer las transformaciones adecuadas para que esto haga lo que tiene que hacer. Y claro, ahora sí que me encuentro que igual en este sistema parece que sí que sirve, pero igual no. ¿Por qué no? No por esto, ¿vale? Que Aquí estoy llamando a la IA, ¿vale? Le quito esto porque aquí tendría que hacer algo. Aquí sí que tengo el... Bueno, cojo el siguiente puntero, compruebo que no sea null, si es null... Me vuelvo, que eso es lo que hago yo siempre, porque tengo un vector de punteros, lo paso a x y luego hago algo, porque esto no me vale exactamente en el sistema de colisiones. ¿Qué diferencia tiene el sistema de colisiones con los demás sistemas? El Sistema de colisiones, tanto, menos dos entidades, entonces... el sistema de colisiones no va entidad a entidad, sino que para cada entidad... Necesita otra con la que ver si ha colisionado o no. Va por pares de entidades. ¿Vale? Voy a coger pares de entidades para comparar si sus bounding box se solapan o no. Bien, como eso ya implica un doble bucle, ya tengo que ir recorriendo entidades y para cada entidad otras entidades, voy a ir paso a paso. Vamos a ir con los pies de plomo. Como hemos dicho en otras ocasiones, no voy a empezar por hacer todo el trabajo, sino vamos a hacer lo más sencillo, ¿qué es lo más sencillo? cojo las dos primeras entidades y miro si colisionan, solo las dos primeras, los dos primeros punteros, asumo además que esos dos punteros no van a ser null. se los voy a dar de origen, ¿para qué? porque así voy a probar mi sistema con solo dos entidades, cuando ya eso funcione voy a ir extendiendo, paso a paso, ¿vale? así que si asumo que solo tengo dos entidades en mi puntero que ya me han puesto aquí, con esto cojo la primera, y no hago el check de null, la pongo ahí, y ahora puedo coger la segunda, y la segunda, repito operación, pero en vez de ponerla en x la pongo en i, ¿vale? Cojo una entidad, ix, cojo otra entidad, I, i ya tengo mis dos entidades en ix e i ahora puedo llamar a una función que compruebe colisiones entre ambas, ¿vale? Y me hago mi función de comprobar colisiones ahora que tengo dos entidades. Y en vez de hacer el JR loop que tengo aquí abajo, como solo voy a hacer con dos, de aquí me haré red. Me falta poner el check collisions. Los behaviors eran del otro sistema, así que todo esto me lo voy a cargar. No necesito los behaviors. Voy a hacerme la función check collisions. Y la he llamado check collisions y no mola porque tiene que ser con su SysCollision collision check collisions 6 collision check venga que no la hagamos muy larga red vale sin que haga nada esto ahora mismo debería de compilar ya y si no compila que es lo más probable que no compile claro pues lo voy corrigiendo, lo voy ajustando, pero de momento sin que haga nada. Ahora engancharé el sistema para que llame, y aunque la comprobación de colisiones no hace nada, eso debería funcionar, deberíamos poner un breakpoint, ver que salta ahí, ver que comprueba, que no toca nada, todo bien. Vale, ¿qué nos falla? Entity S51. Entity S51... Está llamando al collision init, pero no debe de tener el include. Colisión. Muy bien. Vale. ¿Qué tenemos ahora? En collision 24. Algo falla. Y es que llamamos al Entity Collision Get Array HL, pero sin tener el manager de Collision, porque tenemos el de AI que no nos sirve de mucho. Y ahora compila, ¿vale? Vamos a ver si ejecutamos además de eso. Porque si ahora mismo ejecuta. Ya por lo menos sabemos que tenemos algo que no peta. Y no debería de ejecutar, entre otras cosas, porque todavía no lo estoy llamando al sistema. ¿Vale? Esto funciona. Aparentemente voy a añadir la llamada al sistema. Acabo de crear un sistema. ¿Dónde debería, en la lista de sistemas, dónde debería yo de colocar el sistema de colisiones? Ahí tengo mis sistemas. ¿Dónde debería ir el de colisiones? El primero. ¿Por qué? Después del de físicas. Después del de físicas. ¿Por qué después del de físicas? ¿Por qué el primero? Si has muerto ya no tienes que comprobar lo demás. ¿Por qué después del de físicas? Depende de para qué quieras las colisiones. Claro. Todo depende siempre aquí, eso es lógico. Uh -huh. Si quieres que los personajes mueras tendrá que ser al principio. Es una cosa que parece lógica, no estoy de acuerdo. ¿Por qué tendría que ser después del de las físicas? A mí particularmente me parece más lógico que colisiones vaya después de físicas que es después de actualizar posiciones. También os diré que casi casi que lo ponga donde lo ponga ahora mismo es en los sistemas que tengo relativamente igual. Por una razón que hemos estado hablando por ejemplo antes y es que la diferencia entre un fotograma y el siguiente es relativamente imperceptible por el usuario. Si yo compruebo las colisiones el primero cuando no me he movido, no van a haber colisiones, lógicamente. Entonces me moveré, renderizaré y luego comprobaré colisiones. Y en ese fotograma habré comprobado colisiones del movimiento anterior después de haber renderizado. Me vale. Si lo compruebo aquí justo después de mover, estoy haciendo lo mismo y solo tengo que tener en cuenta una salvedad. Y es que si compruebo colisiones y hay reacción a esas colisiones, puede que yo provoque una colisión y haya una reacción antes de ser dibujada. Imaginaos que yo piso una mina, y resulta que me encuentro con que antes de que haya dibujado el personaje pisando la mina, ya me ha matado. Porque no he llegado a dibujar que yo he colisionado con la mina. Yo lo he movido aquí, lo compruebo aquí antes del render, y ya he colisionado, pero aún no he dibujado para que se vea esa colisión. Entonces, si pongo el sistema de colisiones aquí, en este, que es el que a mí me parece más lógico, lo que tengo que tener en cuenta es que el sistema de colisiones no debería de reaccionar de forma inmediata a las cosas, o que las reacciones tengan una animación que dura varios fotogramas o cosas así, porque tengo que dibujar las posiciones de los personajes que colisionan para que el usuario llegue a ver esa colisión. Para que no vea que dos están aquí, se están moviendo, y justo antes... Uy, ya se han tocado. Tengo que dibujar que tocan y luego producir la colisión. ¿Sí? Entonces, a mí me parece más lógico ahí abajo, después de física. Pero con la salvedad, esta. Ponerlo arriba nos lo da ya hecho, por ejemplo. Pero a mí personalmente no me gusta comprobar las colisiones lo primero de todo cuando el sistema ni se ha movido ni nada. Como digo, ambas valen. Y cada uno tiene que pensar donde quiere. Hay otros sistemas más críticos para esto porque es lógico que el input vaya, uy, que el input vaya antes del movimiento, voy a ponerlo aquí, ya tengo syscollision. lo voy a poner ahí, así es que me voy a mis sistemas que recuerdo, mis sistemas los maneja el game manager, vale, así que me voy al game manager, manager game y el manager game que llama a los sistemas tendrá que hacer un call a syscollisioninit que esto lo tengo que revisar por si necesita algo ¿vale? antes de llamar y aquí abajo haré un update como digo antes del render después de la física Y para poder llamar tengo que tener el sistema incluido. Sus cabeceras. Cabeceras que diría que no tengo. Ahora mismo. No estoy muy seguro. Pero diría que no tengo ningún collision.h.s. Tengo que hacer un collision.h.s. Así que me copio esto. Y creo un new file. Así es como lo he llamado, y esto vamos sí. y collision h y collision.h.s, init y update, vale, técnicamente ya lo tengo todo. O quizá no. Parece que compila. ¿No? Veremos si además de compilar, eh, ejecuta. Se, hacen, se admiten apuestas. Reventará todo. El sistema teóricamente no hace nada. Bueno, parece que funciona. Y ahora la pregunta es, ¿se llama? ¿Se está llamando al sistema? No he, no he revisado el init, antes me he puesto ahí una señal de, uy, voy a revisar el init, y no lo he hecho. Puedo haberla liado pardísima, ¿verdad? De hecho, debo haberla liado pardísima, lo que pasa es que no se llama. Si os fijáis, eh, este fuera, no, ese, ese era justo el que no tenía que quitar. Manager de Entity Collision. Por cierto, he llamado Entity Collision arriba y aquí Collision al sistema. Bueno, no pasa nada. Collision System. No ha pasado nada gracias a esto. ¿Vale? Es lo que decía antes. No le he tenido que pasar nada porque ya lo coge él. Así que, perfecto. Esto ha funcionado. ¿Cómo puedo saber si se llama a mi sistema de colisiones y está funcionando bien? Decidme. Con el debugger, sí. ¿Qué hago? ¿Pongo un puntero A? No. ¿Buscamos en qué dirección de memoria está? ¿Qué? ¿Al init o al update? Mejor, ¿no? Vale. ¿Llamada al update? ¿Cómo? ¿Dónde la busco? ¿Qué ficha? En el punto map. Correcto. Obj. Y aquí tengo un game map. Busco el Collision Update. Que está aquí. 4465. ¿Sí? Vale. Pues ahora vamos a ver el 4465 que nos dice. Voy a poner el breakpoint aunque no lo veáis. En 4.4.6.5. Y ahora. Pongo esto para que si sí lo veáis. 4.4.6.5. Eh, ahí se ve más o menos. ¿Sí? Vale. Bien. Voy a ejecutar. ¿Vale? F9. Y salta el breakpoint. Ahí tengo mi, cargar la dirección de una entidad, y veo que HL, ¿dónde está apuntando HL? Mm -hmm. 42.2B, ¿no? Pues aquí en memoria tendría que ver 42.2B, y en 42.2B... Oh, vaya... ¿Estábamos seguros de que nuestro gestor de entidades iba bien? ¿Qué vemos en 42.2b? ¿Qué vemos? Muchos null pointers, sí. Si os fijáis aquí pone 42.2b porque este es el puntero al último elemento y aquí es donde empieza la array. El puntero al último elemento apunta aquí. Porque no hay nada. En el array, ¿puede ser que llamemos al update del sistema no habiendo nada en el array? ¿Puede ser? ¿Podría haber pasado que lleguemos hasta el update del sistema sin haber inicializado el array con las entidades? ¿Podría ser? ¿Ah? Vaya, no lo sabemos. ¿Dónde se llama para inicializar estas entidades? ¿Dónde se llama? ¿Dónde hemos puesto la llamada? ¿En? Voy a volver a poner esto. ¿Dónde hemos puesto la llamada? ¿Quién es el que inicializa cada vez que hay que añadir un puntero a colisiones. ¿Quién llama? ¿Me habéis dicho que el Game Manager? Yo diría que no. ¿Qué manager es el que llama? El Entity Manager. Entity Manager es el que llama aquí para añadir colisionables. ¿Desde qué función lo hace? Init, New, Create o GetArray, ¿cuál? No, son muchas, ¿Cuál? ¿Qué, ¿qué función es la que llama? Create, sí, es así de sencillo Lo hemos puesto antes en el Create ¿Vale? Vamos a revisarlo momentáneamente Esto lo voy a dejar aquí aparcado Vamos al Entity Manager, Create Aquí, y en este código aquí es donde estamos, diciendo, oye, esta entidad, su componente tiene IA, si no es cero, después de hacer un AND, llamo a añadir entidades. Si hago un AND y no es cero con física, entonces llamo a física. Yo lo he dicho así verbalmente y yo diría que me suena raro a vosotros, ¿no? ¿No suena raro? Vamos a suponer que me viene una entidad por defecto. Las entidades por defecto tienen dos componentes. Render y física. ¿No? Bien. Una entidad por defecto en A me cargaría esto. Tendría render. Bueno, este sí ya creo. Render y física. ¿Sí? Yo haría el AND con IA, que es este bit. ¿Qué va a quedar en A después de hacer ese AND? No, porque CMP AI, ¿vale? el que tengo ahí abajo, es solamente el último bit. 4, 2, 3, 1, A1. Si hago un AND con esas dos cosas, ¿qué me queda en A? Un 0. Lo cual quiere decir que al hacer un AND, aquí, como es 0, no se llama. ¿Y qué pasa cuando hago este AND después de 0 con física? Que tengo 0. ¿Por qué no llamo nunca aquí? Porque el primer AND se ha cargado el valor. Y yo estoy haciendo AND, CALL, AND, call, Pero el primer AND se ha cargado el valor. Ya está, lo he roto. No tengo que recuperar ese valor. Tengo dos opciones. Opción 1. Hacer esto. Pero no me gusta, cuesta mucho. Quiero una opción 2 que me cueste menos que hacer eso. PUSH y POP me cuesta más. PUS4, POP3 y estos 5. ¿Hay alguna forma de no modificar A? ¿Hay alguna forma de no modificar A? Ah, hay alguna forma de no modificar A, la hay, pero es un poco incómoda porque tendríamos que usar test. Para test necesitaríamos saber el número de bit en cada caso. Lo podemos hacer si hacemos. Eh, otras constantes que nos digan el número de bits, si es el 0, 1, 2, 3 o 4, 5, 6, 7, pero no es lo mismo que tener el valor binario. ¿Cómo puedo hacer esto mismo que tengo aquí pero más rápido? Juntando los, bits, los dos bits y haciendo un único AND, ¿y cómo distinguiría entonces? No, yo me refiero a, tengo que cargar en A el valor del componente y hacerle un AND para hacer el call. Y cuando haya hecho esto, repito con el siguiente, tengo que cargar en A el valor del componente, pero cargar en A el valor del componente, como lo hago a través de iX, me cuesta 5 microsegundos. ¿Cómo puedo hacer que eso me cueste menos? ¿Qué otra cosa puedo hacer para volver a cargar el valor de A sin gastar 5 microsegundos, gastando menos? ¿No se os ocurre? es espesitos. Bueno, ¿qué tal si hago esto? ¿Os da esto una pista? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora no me digáis que ahora no sabéis qué puedo hacer para no tener que hacer esto otra vez. Eh, ¿Cambiar SMT para...? Bah, bah. Y X también, si no, no me vale. Esto. Me cuesta dos. Uno para guardarme A en B y otro para volver a meterlo en A. En vez de 5. Vale, esto es una ligera optimización que es potencialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque necesito saber si man entity y Toca el registro B, porque si este toca el registro B, cuando vuelva a hacer esto, ya no estoy guardándome el valor del componente, estoy guardándome algo random. ¿Cómo puedo saber si ese toca el registro B? Entonces me voy a mirar, a ver si lo toca, o bien, soy cuidadoso y siempre me pongo lo que tocan los registros en las cabeceras para saberlo. Bien, como no quiero hacer esas comprobaciones porque digamos que vamos a ir un poco más rápido para no perder el tiempo, voy a poner la versión lenta. Pero si queremos la versión rápida, se hace, pero insisto, esa tontería que acabo de decir ahora de Ah, sí, me lo guardo en B y tal, os he visto hacer cosas similares, y no comprobar si la función que hay en medio a la que se llama toca el registro. Y luego decís, ¿algo falla? Claro, pueden fallar cosas. Hay que tener mucho cuidado con los efectos laterales en los registros. Bien, ahora esto debería ir... Vale. Vamos a volver a compilarlo. Y estará en el mismo sitio la función. ¿Dónde estaba? Game. Map. Eh, collision update 4468 ha cambiado de sitio. 4468, le pongo el breakpoint. Vale. Ejecuto. Salta el breakpoint. Voy a poner el magnifier mágico para que veáis. Vale. Ahora la dirección donde está es 422E. ¿Sí? Lo vemos arriba. Voy a poner aquí 422E. Y ahora sí vemos algo. ¿Cuántas entidades hay? Tres. Ah, tenemos tres entidades. Hay tres punteros a entidad. Y si os fijáis, los tres punteros a entidad tienen que tener valores seguidos. 40C0, 40D1, 40E2. Las entidades ocupan 17 bytes y son las tres seguidas porque son las tres que metemos. O sea que a priori está bien y termina null. Y tenemos ahí un 4234, que es esta posición, que sería el siguiente, donde escribiríamos la siguiente entidad. Así que ahora sí, podemos decir que efectivamente ha funcionado. Pero, ya habéis visto que si yo la primera vez que hago esto, digo no peta nada, luego funciona. ¿Qué hubiera pasado? Que después habría seguido escribiendo código y habría acumulado errores. Cosa que os está pasando en vuestros códigos. Acumuláis errores y luego llega el momento en el que explota, y no explota por uno, explota por varios. Y ponerse a buscar cuando hay varios es muy doloroso. Conclusión, es mejor ir despacio y revisar, no el código, los datos. Si los datos están bien, probablemente el código está haciendo lo que debe, si los datos están mal, el código no está haciendo lo que debe. ¿Vale? Bien, como ahora... Que lo ejecuto y si no es porque le he puesto el breakpoint parece que no iba, ¿vale? Esto de momento va. Todavía seguimos sin comprobar las colisiones, pero ya tenemos algo que por lo menos sabemos que nos da los punteros que debe.